Jugaste con mi corazón y perdiste Que estaba cayendo en tus redes, creíste Pero en este juego yo sé ganar, yo sé ganar Mentiste, jugaste con mi corazón y perdiste Que estaba cayendo en tus redes, creíste Pero en este juego yo sé ganar, yo sé ganar Yo sé ganar Hace tiempo que en ti ya no estoy pensando Yo sentía morirme pero baby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 Creíste, pero en este juego yo sé ganar, yo sé ganar. Ey, ey, baby, ya se te odió el plan. Ya no me importas, tampoco te deseo el mal. Yeah, dolía tanto el tener que olvidar, pero más me dolía al tener que aparentar. Uh, a volver a mal, no quería empezar, aunque uno no sabe cuándo le puede llegar.